¿Qué tal? Un saludo desde la Academia y de las Buenas. Ayudamos a las personas a mejorar sus competencias digitales, aprendiendo a gestionar desde el móvil aplicaciones imprescindibles y herramientas online. En este tutorial vamos a crear nuestro canal de YouTube desde cualquier móvil Android, sin utilizar el ordenador. YouTube es un sitio web de acceso gratuito, dedicado a compartir vídeos. Es propiedad de Google desde el año 2006. YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo y también el segundo sitio más visitado en Internet, después de Google. Cuenta con 2.000 millones de usuarios mensuales, y el 70% de ellos acceden a YouTube desde su móvil. Tu canal en YouTube será tu punto de encuentro con la audiencia interesada en tus vídeos. Estos usuarios tendrán la posibilidad de suscribirse al canal, compartir sus comentarios y ayudarte a crear una comunidad alrededor de tus publicaciones. Antes de empezar, repasamos los elementos imprescindibles. Para crear el canal tan solo necesitas una cuenta de Google. En la descripción tienes un enlace con un tutorial por si necesitas ayuda para crear esta cuenta. Después, también hay que definir el nombre que quieres que tenga tu canal. En un primer momento se muestran los datos asociados a tu cuenta de Google pero podrás cambiarlos y poner tu marca o el nombre que prefieras. Por último, para personalizar el canal necesitas dos imágenes una más grande, que estará en la cabecera, con la imagen destacada que quieras que vean los visitantes. Este banner principal debe medir 2048 x 1152 píxeles pero con una consideración, no se muestra la imagen completa si accedes desde un móvil, por lo que debes concentrar tu marca y el texto destacado en la parte central, ocupando un máximo de 1235 x 338 píxeles. La segunda imagen que necesitas es la que utilizará el canal para hacer visible tu perfil. Aparecerá debajo del vídeo, junto al nombre del canal y en los comentarios. En este caso la imagen debe medir 800 x 800 píxeles. Con todo esto ya estamos preparados para crear el canal. Vamos a verlo. Abre la aplicación YouTube. Arriba a la derecha, clic en el símbolo circular del perfil. Se abre el apartado Cuenta. Clic en Acceder. Aquí elige entre Usar o Crear Cuenta. Si eliges Usar Cuenta solo tienes que introducir el correo electrónico que quieras utilizar para acceder al canal. Si prefieres crear una cuenta nueva debes introducir nombre, apellido, fecha de nacimiento y contraseña para la cuenta. Añadir tu número de teléfono es opcional. Acepta las condiciones y ya tendrás tu cuenta activa en YouTube. Sin salir de la aplicación, clic arriba a la derecha clic en el perfil y después, en la primera opción de la lista, selecciona mi canal. Aquí introduce la información que quieres que muestre tu canal. Podrás modificar los datos más adelante, pero ahora debes facilitar esta información. Si accedes a Configuración, puedes agregar una breve descripción del contenido del canal, información que aparecerá en las búsquedas de YouTube. Aceptas y todo listo, ya está creado el canal. No es posible personalizar tu canal utilizando la aplicación de YouTube en el móvil, así que vamos a realizar los cambios desde el navegador del móvil. Vamos a entrar en la aplicación Chrome y hacemos clic en el perfil, arriba a la derecha. En la columna desplegable, bajamos y elegimos la opción versión para ordenador. Ahora ya podemos acceder a youtube.com desde la versión de escritorio del navegador, aunque estemos en el móvil. Selecciona, arriba a la derecha, tu imagen de perfil, y después la opción tu canal. Clic en personalizar canal. Para añadir una cabecera nueva, haz clic en añadir cabecera del canal, en la parte superior de la pantalla. Para cambiar la cabecera que estés usando por otra, coloca el cursor sobre el banner y haz clic en editar, y después en. Editar cabecera del canal. Sube una imagen que tengas guardada en tu móvil. También puedes hacer clic en la pestaña Galería para elegir una de las imágenes de la Biblioteca de Fotos de YouTube. Ahora aparecerá una vista previa del aspecto del diseño en diferentes dispositivos. Para hacer cambios, selecciona Ajustar recorte. Por último, haz clic en Seleccionar y la nueva imagen se guardará automáticamente. Para cambiar la imagen del perfil, en la cabecera del canal, arriba a la derecha, clic en el símbolo, Editar. Después selecciona la fotografía que prefieras. Por último, clic en Elegir como imagen de perfil y misión cumplida. Ya está todo listo. Como has visto, es muy sencillo. Simplemente necesitas facilitar información básica para tener un canal en YouTube. Tienes tu propio espacio para subir tus vídeos, compartir tus aficiones y construir tu marca personal posicionándote en tu profesión. Esto es todo. Recuerda que también nosotros aprendemos cuando decides compartir tu experiencia. Leemos tus comentarios y contestamos tus dudas. Y por último, si te gustó el vídeo no olvides suscribirte a este canal, así nos ayudas a crear y compartir más y mejores tutoriales.